Hoy es el gran día. Deadpool por fin ya está disponible. Deja un buen like en el vídeo para poder reclamar la skin ahora mismo. Chicos, ya sabéis que en cada vídeo vais a poder conseguir una skin de la tienda. ¿Quieres ser tú el ganador del sorteo de hoy? Asegúrate de estar suscrito al canal si todavía no formas parte de la familia para poder ser tú uno de los ganadores. De las skins Que regalamos hermano Además si te suscribes ahora puede que seas tú El suscriptor 350.000 Del canal ¿No te apetecería serlo? Ya finalmente no os quiero dar más el tostón Os quiero recordar que debajo en la primera línea de la descripción Tenéis el link a G2A La mejor página web ahora mismo Para comprar juegos online Tenéis unos descuentazos de la hostia y además están todos los juegos, hermano. ¡Let's go! Hoy es el gran día. Después de siete semanas de larga espera y espera y totalmente unos desafíos alocados en cada semana, hemos llegado por fin al punto en el que podemos desbloquear la skin de Deadpool. ¡Oh, mamá! Personalmente realmente me encuentro súper súper emocionado de poder por fin desbloquear esta skin tan chula dentro del juego Sinceramente desde mi opinión creo que se ha convertido en la mejor skin con diferencia de las skins secretas de cada temporada ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que también es de las mejores que han metido nunca en... Dentro del juego de Fortnite Y no solo eso sino que encima Dentro del juego de Fortnite Nos van a otorgar un lugar De interés Una nueva ubicación donde va a estar sucediendo Algo muy pronto hermano Un lugar en el que Deadpool va a ser el encargado De ser el anfitrión Y ya sabéis de dónde Me refiero eh, Exactamente en el yate Deadpool se la desmadra al nivel del de propio Deadpool y necesita un yate para su fiesta Un yate que se ve absolutamente increíble Así que a partir de ahora vamos a tener un lugar de interés en el cual Deadpool va a ser el protagonista Y eso no es todo sino que parece ser que ahora el jefe del barco va a ser Deadpool Por lo que... Deberemos ganarle para poder otorgarnos... Esas armas míticas que tanto buscamos Así que donde teníamos a Miaúsculos anteriormente Ahora parece ser que es propiedad de Deadpool Así que chavales, una vez caigáis dentro del yate Probablemente vais a poder vencer a el jefe Deadpool dentro del yate Y conseguir las dos pistolas de Deadpool Vale chavales, no os preocupéis porque dentro de muy muy poco Vamos a echarle un ojo a ese nuevo lugar dentro del mapa que sé que muchos de vosotros estáis deseándolo No solo eso, sino que gente, estar muy preparados Porque se ha anunciado que van a estar llegando a la tienda del juego Muchísimas cosas relacionadas con Deadpool Y además también van a estar llegando objetos e ítems exclusivos del tito Deadpool hermano Así que chicos, chicas, familia de la Neox Army os invito ahora mismo a todos y a todas a que utilicéis en la tienda del juego el código de neox siempre que vayáis a comprar cualquier cosa o cualquier ítem. Es un soporte que desde el corazón del tito Neox os lo agradezco de corazón. Y es que sin vosotros utilizando el código Mister de Neox, realmente no habría manera, no habría posibilidades de hacer los sorteos que estamos haciendo. Así que chicos, muchísimas gracias de corazón. Espero que todo el mundo utilice el código. Así que familia, ya saben, hostia. Y es que no solo se queda todo ahí hermano, aparte de que ya podemos desbloquear la skin de Deadpool de una manera muy sencilla Pensar que además los desafíos de Deadpool van a seguir durante una semana más como mínimo Ya que se ha filtrado dentro de los archivos del juego que un nuevo estilo desbloqueable va a estar disponible para todos nosotros con algunos nuevos desafíos Así que chicos, todavía no cerréis el ordenador de Deadpool porque no está todo acabado Así que algunos rumores hablan de que probablemente el estilo de el desenmascarado va a ser uno de los más temibles dentro del juego de Fortnite. Eso significa que eso ya existe dentro de los archivos del juego. Y es que siempre que las cosas han sido añadidas a los archivos del juego, al poco tiempo han sido lanzadas al juego online. Así que sabiendo que Deadpool va a tener una nueva versión desenmascarada dentro del juego, Juego, queremos averiguar algo un poquito más allá de todo esto Así que hemos descubierto una pequeña pieza de información Que quizás a alguno de vosotros le resulte muy atractivo de saber Y es que hay una filtración de que existe la skin de, de, de Deadpool con... ¿Qué, ¿Qué es eso, bro? ¿Vas a hacer snorkel o qué cojones? Realmente pensar que la idea del yate se ha convertido en una de las ideas más locas de esta temporada y quizás una de las más completas. Algo muy impresionante empezó con esta temporada desde el principio del todo ya que supimos de buen principio que Deadpool iba a ser la esquina oculta de, este, de esta temporada. Y es que sabemos que en el trailer salió la skin de Deadpool y así fue anunciado, fue anunciado que sería la skin oculta de esta nueva temporada Y os prometo familia que en un millón de años jamás hubiera imaginado que Deadpool se encargaría de conquistar el yate para hacer una gran fiesta y que se convertiría en uno de los bosses finales que ahora mismo rondan por nuestro mapa. Y es que pensar que las anteriores actualizaciones que trajeron en colaboración con Marvel nosotros todavía estábamos simplemente a la espera de las skins en la tienda. Tal y como sucedió con Harley Quinn, con Batman, por ejemplo, que bueno, dentro del juego de Fortnite con Batman sí que introducieron algunas cosas, pero ya sabéis hermanos, me estoy refiriendo a que, oh mama, ahora mismo dentro del juego existe una motherfucking ubicación de la cual Deadpool ya es propietario, o sea, eso... Es otro nivel, hermano ¿Queréis saber qué se ha filtrado de Deadpool? ¿Y queréis verlo por primera vez en el canal del Mister de Neox. Tengo algo que os va a encantar muchísimo Y es que ha sido filtrado... Otra cosita de Deadpool, ¿cómo no <risa> Así que dentro de la tienda de Fortnite se ha filtrado el siguiente movimiento Efectivamente lo que estáis viendo en pantalla ha sido filtrado y parece que va a estar llegando muy pronto a la tienda del juego Y no solo eso, aparte de la gran animación que acabáis de ver que muy pronto va a estar llegando a la tienda del juego también se ha filtrado algo que vais a alucinar y que os va a gustar a muchos de vosotros. Es más, no quiero tirarme a la piscina, pero quizás muchos de vosotros ya sabéis que eso existe, pero no sabéis cuándo puede salir en la tienda. Algo realmente muy increíble va a formar parte de la familia de Deadpool y de sus ítems. ¿Estáis preparados para saber de qué se trata? Así que personalmente me encantaría que el glider de Deadpool fuera añadido muy pronto al juego y que saliera en la tienda de Fortnite o quién sabe quizás nos lo acaben otorgando con desafíos semanales. Así que de todas formas si acaba siendo una pieza de la tienda de Fortnite muy pronto la tendremos en la Neox Army. Y no solo eso, hermanos, sino que los drops de servicio, es decir, los drops de ayuda que caen durante lo largo de la partida en cada zona, van a ser ahora drops de Deadpool. Drops totalmente maquillados al más estilo y puro motherfucking style de Deadpool. Y quién sabe, puede que esos drops nos otorguen cosas superiores a las que los anteriores nos otorgaban. Pensar que es una oportunidad perfecta para meter más promoción todavía a Deadpool y si meten esos drops, tener por 100% confirmado que el glider de Deadpool también va a ser añadido al juego. Así que chicos, ¿estáis preparados para obtener al tito Deadpool dentro de todas vuestras cuentas? Quiero saber... ¿Cuántas ganas tenéis de tenerlo? Comentármelo debajo de la sección de los comentarios Y os leo a todos, brothers Chicos, muchísimas gracias por estar aquí un día más De verdad, de corazón lo agradezco Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito a todos y... ¡Chao!